Con el objetivo de dar respuesta oportuna ante catástrofes y fenómenos climáticos, la Defensa Civil sugiere a las empresas crear una comisión capacitada para brindar asistencia y prevenir riesgos. Eh, la primera respuesta debe ser brindada por los empleados antes de que lleguen las eh, autoridades o las instituciones de emergencia. Eh, hemos sido eh, bastante entregados, para que las empresas tengan sus simulacros, sus ensayos y se preparen ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación que llegue a nuestro territorio, ya sea fenómeno, terremoto, y que estas personas estén capacitadas para dar la primera respuesta ante cualquier fenómeno. De acuerdo con las declaraciones, el director regional de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa, Continuarán capacitando a las entidades y centros educativos que estén interesados en preparar a su personal. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.